Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy, pero muy bien. El día de hoy tenemos información muy, muy, muy relevante donde podemos hacer un diagnóstico muy claro de qué es lo que están diciendo los líderes, qué es lo que están, eh, cómo están justificando, cómo están sobrellevando la caída de Omega Pro, cómo es que están eh, aparentando seguir funcionando. Y vamos a escucharlo por medio de un audio que me envía una de las personas que me escriben a mi WhatsApp. Ustedes saben que mi WhatsApp es público. Y eh, vamos a escuchar este audio. Una fanática, podemos decir realmente, de Omega Pro porque es la única manera de, eh, de etiquetarla. Es una persona fanática. Si después de, de todo lo que ha pasado, Usted sigue poniéndose la camiseta sin escuchar razones, sin analizar, simplemente creyendo lo que ellos te, te dicen, es porque eres un fanático. Y lo peor de todo es que muchos de ellos no saben que son fanáticos a, a, a Omega Pro o a, a, o a este estilo de vida de ganar dinero, de viajes, de lo que sea. Eh, hay una frase que a mí me, me llamó mucho la atención y que es muy muy certera en lo que dice. ¿Cuál es la diferencia entre un ciego y un fanático? La diferencia es que el ciego sabe que no puede ver. El fanático no sabe que es un fanático. Entonces, eh, eso es lo que sucede con este tipo de gente. Eh, esta persona me envía este audio diciéndome que ella en el grupo empezó a, a cuestionar, a a poner en tela de juicio lo que les estaban la información que les estaban mandando y que inclusive mandó uno de mis videos a este grupo y le respondieron esto no voy a mostrarlo para que ustedes tampoco poner en evidencia a la, a la gente que me envíe información yo con eso soy muy respetuoso siempre trato me, ante todo lo que sea posible no revelar quiénes son mis informantes pero aquí les voy a mandar para que ustedes escuchen este audio Amanda, ¿cómo estás? estado? Buenas tardes. Te voy a dar el mismo consejo que le di a una líder mía que estaba con ese tipo de mentalidad. Retírate de su grupo de WhatsApp, ya, retírate. Retírate de este ese grupo de WhatsApp porque usted no tiene nuestra propia creencia, no tiene nuestra ideología. Y vean que a pesar de que Omega Pro cayó, ellos siguen defendiendo esto. Como si fuera una religión, como si fuera una secta. Esos grupos están desinformados totalmente. Te puedo decir que estamos en conversaciones directas. Yo estoy en una certificación con Angie Amaya. ¡Wow! ¡Wow! Una certificación con Angie Amaya. ¡Wow! Una persona intachable. Una persona que nunca ha estafado a nadie. ¡Wow! Ya, no, estamos en contacto con, he en Panamá, he eh, estado en conversaciones con Nader, con Eiken, entonces, eh, esa información que te digo es verídica, ¿no? O sea, la lógica de esta gente es, ellos no piensan por ellos mismos, ellos simplemente replican lo que les dicen, y si, y si alguien de Omega Pro le dice que Omega Pro es bueno, es porque es cierto vea qué lógica tan absurda? Lo que te estoy diciendo que dijeron que en julio se va a solucionar. Por supuesto que se va a solucionar. En, en julio se va a solucionar. Vamos a ver si esto es cierto porque también ahora están cambiando esa, esa, ese argumento. En julio yo tengo la plena seguridad, la plena confianza que así va a ser. Tengo la plena seguridad de que así va a ser. Escuchen bien eso. A mí me... me, me, me... Me, me hace como, como cortocircuito el cerebro el pensar de que la gente utiliza tan fácil la palabra o la frase, de que yo tengo seguridad. Tengo seguridad de que va a ser así. Vamos a ver. Yo en esta mano tengo la seguridad de que tengo un gancho. En esta mano, un ganchito, muy pequeñito. Usted que está viendo este video, ¿usted tiene la seguridad? No. Hasta hace unos segundos, usted no tiene seguridad de que eso sea así porque usted no lo ha visto. Usted lo que está es creyendo en lo que yo les estoy diciendo. Ahora, si yo les digo que en esta mano, yo, Emanuel González, tengo plena seguridad, es porque yo sí lo sé. Usted no lo sabe. Entonces, usted no puede decir de que usted también tiene seguridad de algo, si usted no lo puede corroborar. Ahora, si yo se lo muestro a usted y aquí tengo el gancho, usted, ahora sí, usted puede decir, tengo seguridad de que Manuel en esa mano tenía un gancho. Eso es una analogía muy, muy sencilla, muy básica, pero eh, lo, lo que quiero transmitirles con esto es... De que usted no puede tener seguridad de absolutamente nada, ni defender absolutamente nada, ni estar seguro, ni dar palabra de absolutamente nada, hasta que usted no corrobore, hasta que usted no eh, eh, vea con sus propios ojos. Ahora, es que me contaron, es que están pagando, es que por ahí vi unas capturas, ok, ¿Cómo corroboro yo esa información? Pásenme el hash. Con el hash yo puedo verificar que esa transacción es real. ¿Por qué todos esos pagos, esas imágenes que están mostrando en Omega Pro, yo no puedo decir que son reales? Porque ninguna de ellas nos está mostrando el hash. A ninguna de ellas se le puede dar seguimiento porque son simplemente imágenes. Son simplemente eh, una imagen que nos están mostrando a través de una pantalla, si nos mostraran el hash de todas esas operaciones, nosotros entramos, revisamos de dónde vino ese dinero, quién fue el que hizo ese movimiento, de qué billetera viene. Y si viene de una billetera de Omega Pro, podemos decir, ok, ese pago es real. Sin embargo, es Sigamos escuchando porque aquí nos da información bastante relevante. Va a ser porque ellos nos han dado, nos han pedido esa confianza y nosotros, especialmente te digo, por mí, yo he dado mi confianza y he puesto... Confianza, sinónimo de fe. En esta vida lo único que usted puede tener fe es tener fe en Dios. Nada más, usted no puede depositar su fe, su confianza en el hombre. Usted no puede... Eh, Asegurar nada, por el mismo ejemplo que, que, le di, que les di anteriormente. Esto es mi confianza en el corporativo. Tú me digas que tienes otra información, no sé de dónde sacan esa información. Eh, me, como te decía, tengo una líder que también estaba, me, me llamaba todos los días ¿no? que, y me enviaba videos. Yo videos no veo de ningún tipo de YouTube. Me lo envían y yo de inmediato... adoctrinamiento total. Vean que esta gente, a pesar de todo lo que ha pasado, siguen en su misma ideología. y a todos los elimino, no, no veo ningún tipo de video YouTube. ¿Por qué? Porque yo no pienso darle de comer a ninguno de esos youtubers. Ya la información que nosotros tenemos es directamente de la fuente. No porque venga de la fuente es real. Hay un dicho muy popular que dice ningún carnicero dice que su carne es mala. Ahora, si, si el carnicero me dice a mí que esa es la mejor carne, o sea, yo la pruebo y yo le pregunto a gente que ha comprado. Gente, ¿usted cómo ve esa carne? ¿Es buena? ¿Es mala? Eh, no, yo he visto que esa carne no es tan buena. Entonces usted hace un punto de comparación mediante todo el criterio que existe alrededor de lo que sea. En este caso, alrededor de Omega Pro. Entonces usted tiene que escuchar, ver todos los lados de la moneda para usted llegar a un a un criterio que sea suyo, ¿No? Un criterio sesgado por lo que te dice el mismo manipulador que te está estafando. Así de fácil. No, esa es la información que que nosotros o especialmente yo la que comparto con las demás personas es la información que a mí me brinda. Los pagos se están realizando la semana pasada ha sido un, ha habido un grandes pagos para lo que es el otro lado del mundo para eh, Asia y todo eso. En la semana antepasada ha habido grandes pagos para nivel Latinoamérica, incluso para Perú ha habido pagos fuertísimos. Eh, a Voy a lo mismo. ¿Dónde están los hash? O sea, no hay evidencia de que esos pagos sean reales. A mí me pueden mostrar una persona hablando, diciendo que les pagaron, mostrándome imágenes. Pero si yo no veo el hash, si yo no veo, y créanme que esto yo lo he visto, vean una infinidad de veces. En HomeCNL eh, estaban reportando pagos y tuvieron el descaro de poner una lista de eh, personas que les, les habían enviado todos esos pagos. Sander, una persona que está haciéndole seguimiento a esa compañía y que ya estuvo de hecho en algún momento en el canal, se dedicó a contactar a todos esos nombres de personas que pusieron en esa lista y ellos absolutamente dijeron no. Simplemente utilizaron mi nombre para ponerlo en esa lista como que ya me habían pagado y no es así. Eh, ahora, no dudo que sí haya uno que otro pago real, pero ninguna empresa hasta este momento, después de que se ha ido, después de que ha cambiado su nombre, después de que dejó a la gente literalmente tirada, no les están dando seguimiento, ahora se están dedicando a Go Global Después de hacer todo esto, ninguna empresa, dígase ganancias deportivas, dígase Cannabis City, dígase eh, Pietra Verde, eh, dígase Intelli Intelligent Prime Capital, díganse vea, la lista es interminable. Dígase Quantum, dígase eh, Hekebot, dígase lo que ustedes quieran inventarse. Ninguna compañía ha pagado al 100%. Lo que pagan es menos del 1% de las personas mientras ellos van dando tiempo. Ahora, ¿por qué Omega Pro? Yo sí creo que esté haciendo uno que otro pago real. Uno que otro pago real. ¿Por qué? Porque ante la ley, mientras ellos tengan eh, el interés de, de, de pagar, ellos pueden decir, no, es que sí, sí tenemos eh, intención de pago. Si tenemos intención de pagar, y aquí están estos pagos que hemos realizado ahora, puede ser menos del 1%. Pero si a todos no les van a pagar, sino ¿cuál sería el negocio? ¿Qué, qué hubieran ganado ellos? Si el dinero está demostradísimo que viene de ustedes mismos. Es como que si yo, Emanuel, me hiciera un ponzi, sa les sacara el dinero a todos los que me siguen, y me voy de un día para otro. Y dijera, ay no, yo soy muy buena persona, les voy a pagar, a devolver todo su dinero y yo me voy a quedar sin nada. No tiene absolutamente nada de sentido. A Iquitos, que es una de las zonas más fuertes, ha habido dos pagos importantes. Uno... Dos pagos importantes. ¿De cuántos millones de personas eran? Cuatro, cinco millones de personas, tres millones de personas. ¿Cuánto era lo que decía Juan Carlos Reynoso que habían en Omega Pro? O sea, dos pagos. Uno de 10K y otro de 7K, están los videos. Cuando pagaban antes todos los días como reloj suizo, no había un solo atraso. Cuando estaban pagando puntuales todos los días, de un día para otro, allá uno o dos pagos esporádicos. Qué curioso eso están este las capturas de las pantallas que han habido pagos en Arequipa también han llegado han llegado pagos entonces eh, se están, están realizando no se están realizando los pagos dijeron que en julio se solucionaba y en julio se va a solucionar iba a haber un evento grande ahora de go te puedo decir o iba a haber ahora en mayo iba a haber un evento grande grande grande de go ¿Pero qué decidieron el corporativo? Decidieron parar. ¿Por qué? Porque en Panamá el año pasado hubo un evento ¿no? de, de más de 10.000 personas. Persona. Iba a haber, Persona. iba, iba, eh, hubo un evento de más de mil personas. Y si en esa oportunidad hacían un evento ¿no? de lanzamiento, ese evento solamente iba a ser de 2.000, 3.000 personas. ¿no? 2.000 personas quizás no iba a llegar más. ¿Por qué? Por la situación en que está la compañía vean como ella misma se responde la vez pasada hubo un evento que llegaron 10.000 personas ahora no lo hicieron porque van a llevar 1.000, 2.000 personas porque Omega Pro se fue y, y nos dejó tirados y la situación que está pasando en Omega Pro vean que, o sea, su nivel de ceguera no los deja o sea, no los deja analizar ni siquiera lo que ellos mismos están diciendo Todavía, ¿no? y es por eso que han decidido realizar ese evento en el mes de agosto en el mes de agosto, septiembre, de repente ahí se han confundido y han escuchado mal, ¿no? En el mes de agosto, septiembre va a haber un evento mundial, porque ellos están esperando que paguen a todas las personas que lleguen a devolver el dinero, que nuevamente tengan la confianza y quieren hacer un evento con más de 10 mil personas. Eso es lo que quieren. Vea lo que ella a mí me está diciendo. Ella tiene la seguridad, está convencida de que van a pagar. Sin embargo, pa pasaron de fecha un evento porque están esperando a que paguen para ellos tener la confianza. ¡Den! O sea, esto es, esto es de locos, qué contradictorio lo que esta mujer está diciendo. corporativo, entonces es por eso que se está esperando todavía, ¿no? Que paguen en el mes de julio y en el mes de agosto, septiembre, se está realizando este evento que va a ser mucho más grande, ¿no? Ese, eh, esa es mi recomendación, que te diría, salte eh, de esos grupos de WhatsApp, quieres tener información verídica de tu Tienes mucho más experiencia en eso, tú tienes, sabes, ¿no? Y eso tú podrías decir que en la antigua compañía, tú me hablas de Erbi, de no sé qué compañías has estado, sabes muy bien que esas compañías desaparecieron. Yo tengo entendido, porque yo es la primera vez que estoy trabajando en un multinivel de este tipo, y tengo entendido que en las anteriores compañías en que estaron de un momento a otro cerraron y no se supo absolutamente nada de nadie, ¿no? Cerraron, no se supo. ¿Por qué Omega Pro eh, no ha cerrado del todo? Bueno, podemos decir que ya cerró porque no está pagando. Eh, hay muchas cosas que no están funcionando. ¿Pero por qué no ha cerrado del todo? Porque su estrategia era mantenerlos a todos engañados de que están pagando para que usted vuelva a meter dinero en Go. Para que usted vuelva a perder dinero. No, o sea, lo que quieren es estafarlo una y dos y tres veces que usted siga creyendo ahí que usted siga ahí eh, fanatizado con ellos y que usted siga ahí eh, pensando en que en algún momento me van a pagar no y yo a mi cuenta le voy a dar seguir porque yo sé que me van a pagar y voy a meterle más plata a Go, porque cuando tenga mis ganancias van a ser el doble el triple o sea no se supo nada de la plata, no se supo nada de los diamantes, no se supo nada, absolutamente de nadie, todos desaparecieron. Aquí los dueños todavía están, los dueños están trabajando, se están mostrando, están ahí, están dando indicios. Juan Carlos Reynoso está en la cárcel, Mike Sims eh, tiene una orden, eh, o sea, que está pronto a ser juzgado por estafa, ya vimos en el video anterior, entonces, ¿qué más? ¿Qué más queda? de que están trabajando si esto hubiera querido desaparecer simplemente desaparece no simplemente desaparece eh, aquí me mandó más información ok quiero que vean esto de acá este, este es un, un mensaje que le manda esta chica que estábamos viendo eh, Déjenme ver. Sí, por aquí. Sí, por aquí. Es que lo que no quiero. Aquí está. Lo podemos ver perfectamente. Vamos a leer. Saldos erróneos de... Bueno, aquí todas las excusas habría sí por haber. Pero vean qué importante. Aquí está subrayado. Sobre la auditoría, sigue avanzando. Se tiene proyectado que entre julio a septiembre, o sea, antes era de junio a julio, conforme van pasando los días, no, ahora va a ser julio a septiembre. Me imagino que conforme vayan pasando los días van a decir, no, ahora septiembre, octubre, no, ahora octubre, noviembre, no, ahora en diciembre. Yeah. Y así se los van a llevar durante siglos de los siglos. Eh, entonces, vamos a ver, por acá me mandó otro audio, aquí lo vamos a escuchar. Hola Amanda, ¿cómo estás Buenos días. Eh, según la información que nosotros tenemos, está en auditoría y los pagos también no se pueden, o sea, eh, puede decir no, y en todo caso Mega Pro porque no, no pagó desde un inicio, ellos mismos agarraron y, y pagaron. ¿Por qué? Porque tiene su, su domicilio, o sea, tiene sus oficinas y sabes que eso está, está en Dubai. Siempre dijeron, ¿no? En un inicio estaba en Singapur, sus oficinas, y luego están en Dubai. En Dubai es donde pagan sus impuestos y ahí es donde está. El paraíso de las estafas, Dubai, donde no hay leyes de extradición, donde cualquier estafa puede surgir y se van ahí a vivir el resto de su vida y no pueden encarcelarlos. De hecho, eh, vamos a ver. Los que querían ver preso a Juan Carlos Reynoso por el tema de la estafa de Omega Pro tuvieron suerte de que lo capturaron en México antes de que él se fuera a Dubái. Porque yo tengo la, la, la, la, la certeza de que este señor se iba a ir a Dubái cuando viera las cosas ya muy, muy, muy feas y ahí nadie lo saca. ¿Por qué? Porque no hay ley de extradición. Tuvieron la suerte de que lo agarraron por otra cosa y va a resultar ser investigado por eh, todas las denuncias que han puesto la gente de Omega Pro también. este, do, Donde está toda su documentación de la empresa y todo lo demás. Eh, si ellos empezaban, según lo que nos explicó Vilusca, que había, les habían dicho los mismos eh, Andreas, eh, si ellos empezaban a pagar, eh, a agarrar el dinero y empezaron a pagar a diestra y siniestra, no eh, uno que no iba a haber un control porque sabes que son más de 200 mil cuentas que están clonadas, y otro es que también iban a tener problemas por lavado de activos, porque de todas maneras es una empresa que está, está formada, no es, es, ellos pagan sus, sus impuestos y todo lo demás, entonces este no pueden ellos mover el dinero, no, porque eh, la, la empresa eh, ya denunció que ha sido hackeada. Al momento que, que denunció que ha sido hackeada, eh, las autoridades están más pendientes de ellos todavía. Cualquier movimiento que hacen de dinero siempre están. Las autoridades son los malos. Las autoridades están más pendientes de ellos porque están haciendo algo ilegal, gente. Ahí esto eh, siempre están viéndolos los que están haciendo y que y que no y es por eso que no ellos este decidieron que de todas maneras pasaron pasaban al broker eh, la empresa no pidió el caicé ¿eh? los que pidieron el caicé son los brokers eh, según lo que nos explica con Miluska no el broker que ahora nosotros este broker group es, su, es prácticamente anónimo eh, si esta señora viera los videos que hemos hecho, se hubiera dado cuenta que el broker lo creó el mismo Mega Pro. Un punto más para que ella hubiera recapacitado y salido a tiempo. Lástima que no lo hizo. Es, es um, como decir una pantalla, ¿no? ¿Por qué, eh, ¿Por qué no dieron el nombre o no están dando el nombre real del broker? Porque va a suceder lo like? mismo que pasó con el banco. ¿No? Eh, cuando sacaron sus tarjetas y estaba hoy oh, Money, y dijeron que estaba regulado por la FCA y todo lo demás, la de gente... La ...regulación después de eso. O sea, esta señora nunca ha visto uno de los videos que ha hecho nadie, ninguno de los youtubers que ha hablado Mega Pro, porque quedó como atrapada en el pasado solo en lo que la gente les dice, porque, o sea, todos esos temas los hemos dementido aquí en este canal desde... El año pasado. La gente empezó a llamar, a llamar, a llamar, a llamar y a hostigar, ¿no? Hasta que ese, ese proyecto del banco se vino abajo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos causamos eso. Ya. O sea, la, la, la, la FCA... Le quitó la regulación porque la gente empezó a llamar. No, estamos este, atrás y atrás y llamando, preguntando y todo lo demás. Y eso les causa a ellos como que, ¿por qué la gente está, está preguntando tanto? Entonces, eh, ella nos explicó que solo... Esa señora de verdad, de verdad. El, el nivel de manipulación que le hicieron es grave. Bastante grave. Solamente hay tres brokers a nivel mundial, ¿no? Tres que tienen la campa la cantidad de... ¿Cómo le llama? El soporte que pueden tener, ¿no? Tiene la, eh, la, el suficiente abastecimiento para que puedan atendernos. Solamente hay tres brokers en el mundo y son los mejores. ¿Y un como O sea, no entendí. ¿Hay, hay solamente tres brokers en el mundo que pueden tener la capacidad de... de... De, de tener a, a, a gente porque hay brokers que tienen más de de, de, de millones de, de millones de millones de personas trabajando so, eso, o sea, esa señora seguro lo que está aquí estoy viendo en, en internet una lista de los que tienen más de un millón, Ten, tenemos eh, Libertex, que no sé qué tan viable sea, será, pero bueno, ahí, ahí está XM, está Vantage, Admirals, Darwin, Inter, Interactive Broker, XTB, Etoro, o sea, hay brokers poderosísimos. No sé qué está hablando esta señora. Y ese es el problema. Repiten como loritos sin ellos investigar. Con una simple búsqueda en Google se dan cuenta de muchísimos. Ah, no, pero ellos satanizan Google. No, es que usted tiene que escuchar lo que decimos. No puede usted revisar información en otro lado. Literal parecen una secta. Uno de ellos está trabajando para Omega Pro. ¿No? Es por eso que están pidiendo toda esa documentación. Y es cierto también que están demorando, todos todos los pagos están demorando, porque sí, eh, hay suplantación de documentos un montón. Eh, ellos tienen unas máquinas súper es, especiales, dice, donde detectan que el documento está, eh, está suplantado. ¿Sí? Por ejemplo, yo vivo... Tienen unas máquinas súper especiales donde detectan que el documento está suplantado. ¿Qué...? Eso ya es conspiranoico. Le matamos manzana el lote 32, eh, pero me equivoqué y lo puse 33. Entonces se borra, borro el 2, pongo el 3 y pienso que nadie se va a dar cuenta. Pero sí, dice que. Si tienen esas máquinas superpoderosas para identificar ese tipo de, de errores, ellos mismos se harían cuáles cu cuáles cuentas son reales, cuáles son falsas. ¿No cree? Hay un montón de documentos eh, que han caído. ¿Por qué? Porque están suplantados. También este, con, una sol, con una sola documentación o con una sola prueba, están pidiendo documentos, eh, dinero bastante elevado. Por ejemplo, solamente prueba, presentan pruebas de un valor de 20 mil dólares de su patrimonio. Y sin embargo están solicitando 50 mil, 60 mil dólares. Entonces la diferencia... Eh, de dónde lo ha sacado no hay que presentar todo todas esas solicitudes eh, según verdad, lo que nos dijeron verdad, solamente está. la auditoría eh, a fines de junio ya se solucionaba la auditoría eh, y pasaba este ya iban a empezar a pagar en julio no en julio ya empezaban a pagar el tiempo o el plazo que van a demorar en pagar son eh, de tres a seis meses o sea no no es que el, eh, te van a pagar en seis meses Sino que, vamos a decir, eh, empezaron hoy día, empezó hoy día, está abierto la plataforma, está abierto para hacer no, nuestros retiros, ¿no? Van a decir, tienen 24 horas para que retiren todo su dinero. No, es demasiado pronto. Entonces ellos dijeron, no está el tiempo establecido. Todo. Y como antes sí le pagaban a todo el mundo, como un reloj suizo, le pagaban inmediatamente y ahora no pueden hacerlo. Qué extraño, ¿verdad? Perdieron toda esa capacidad que tenían. De, de pagarle a todo el mundo cuando quisieran, eh, no habían restricciones, simplemente le cobraban una comisión, o sea, qué extraño todo eso. Todavía, pero va a ser posiblemente de... Pasaron de pagar todos los días como reloj suizo a la hora que usted quería, en el momento que usted quería, a durar de tres a seis meses, así de la nada, ya, ya. Como que les, les pasó algo en sus cabecitas que perdieron la capacidad neuronal para hacerle esas, trans, esas transferencias de dinero. Qué raro. Tres a seis meses, eso es lo que les dijo Andreas a, a Miluska. No, de tres a seis meses va a estar abierto la plataforma de Omega para que por ahí puedan hacer sus retiros. ¿Ya? Hay que tener en cuenta también que estando en, en Omega el dinero no va a ganar nada. Pueden pasar su dinero a Omega o va a pasar todavía, no se sabe, porque a, a, eh, según lo que dijo y eso nos comunicaron, según lo que dijo este, Andreas, este Omega era su, su proyecto más grande, su bebé, y él nunca pensó que iban a tener los problemas que, van a tener, que han tenido ahora. Es por ello eso que ellos nunca eh, pensaron, en crear eh, una solución para lo que pueda pasar. Simplemente pensaron que no eh, no iban a ser hackeados, no iba a pasar nada. Así que, eh, lo, por recomendación del broker, se cerró, crearon el eh, crearon otra plataforma parecida a lo que es este eh, Omega, que es en este caso el broker. El dinero está trabajando en Metratrader 5. ¿No? los que le han dado continuar y cuando se solucione todo esto que va a ser en el mes de julio eh, va a pasar todo el dinero nuevamente a omega y por omega y por el omega vamos a poder hacer el retiro el retiro va a ser de la misma manera eh, lo van a hacer este por por sus wallets Va a tener un costo del 5% de retiro No va a haber el, el cobro del 70-30 Lo que sí hay que tener en cuenta en las consideraciones Es de las billeteras Solamente va a ser pagadas las billeteras moradas Y las billeteras rojas Billeteras verdes No, eh, Amanda, no van a ser pagadas las billeteras verdes Ya me cansó esta no, señora eh... La verdad. Eh, gente, de verdad, de verdad no se dejen engañar, analicen todo todo lo que ustedes escuchen, inclusive lo que yo les estoy diciendo, lo que han visto en mis videos. Vayan y corroboren, vayan y analicen, vayan y piensen un poquito. No dejen su dinero en manos de otras personas, no dejen su, su, su pensamiento, no dejen que otros piensen por usted. Porque ahí es donde se aprovechan y ahí es donde usted termina perdiendo todo su capital. Piense, analice, cuestione todo, cuestione hasta lo que yo le estoy diciendo. Es la única manera de que usted tenga criterio propio y que usted pueda analizar. Y, eh, inclusive hay gente que me escribe, Emanuel, es esta plataforma, ¿cómo la ve usted? Emanuel, esta otra plataforma, ¿qué opina usted de ella? Y yo, ¿cuánto pagan? Ah, un 10% al mes. O sea, y, y eso no le dice nada a usted. ¿Dónde quedó su capacidad de analizar? ¿Dónde quedó su capacidad de...? de o sea, se supone que todos estos videos que hemos hecho es para que usted mismo... Vaya aprendiendo a que usted haga un análisis de empresas, haga un análisis de inversiones. Con solo usted ver el ROI, cuánto es lo que están pagando, con solo usted ver información muy básica, usted se puede librar de perder el dinero. No, es que ellos pagan el 10%, pero el dinero no se lo damos nosotros, el dinero se lo damos a, a otro broker que el broker está ligado a esta otra persona, o sea, gente, analicen un poquito, analicen un poquito. Chicos, eso es lo que le quería traer el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.